Javier, me gustaría preguntarles una cosa porque Adelante. al final cuando te pasas tantas jornadas, como tú bien has dicho Gonzalo, ¿no? son muchos días que de aquí, yo lo sé, que aquí estáis por la mañana, desde las 8 de la mañana estáis aquí, os vais por la tarde, eh, son muchas jornadas que compartís con los profesores pero también con los compañeros. ¿no? Y Entonces yo creo que cuando algo lo haces durante tantos días eh, también influye en tu, en tu vida personal, en tu trayectoria personal. ¿no? ¿Cómo saben. ¿Cómo habéis visto, cómo se ha cambiado de forma personal este paso por, por las aulas en las que hoy estamos? Pues por mi parte lo resumiría en adaptabilidad. Al final, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, la capacidad que tienes de adaptarte al final, el máster es muy general. Eh, yo pensaba que estaba muy enfocado a en un sector, estoy en el sector salud, eh, y era como, y cómo bajo todo esto, que, que me han metido en la cabeza mis profesores, porque nos preguntaban a las 8 de la mañana, y hay por aquí alguno, que le temíamos, era como, por favor, que hoy no toque, eh, cómo adapto todo eso, ¿no? O sea, cómo lo bajo a la realidad, qué me está pidiendo mi empresa, mi jefe, entonces, pero a nivel personal yo creo que es... Lo mismo, adaptarte a ese nivel profesional, el cómo paso de niño a un poco más adulto, aunque todavía no terminamos de serlo, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que para mí es lo más importante. Pues eh, usando alguna de las píldoras que ha dado Cipri, diría que me llevé algunos corazones de aquellas clases. Ya no solamente... Hombre, he dicho así, ha no, <risa> <ya no, risa> suenado no mal. Sentido, acláralo, acláralo. No he, sentido, porque, no, hey. no he sentido amoroso, ni por supuesto en el asesino en serie, no <risa> es esa la idea, total, total. sino que al final... Eh, generas eh, una buena relación con otras personas a nivel profesional, pero muchas de ellas se convierten en amigos que a día de hoy siguen siendo amistades que continúan vivas. Ese apoyo, esa comunidad que se crea con el tiempo es la que enriquece al final a las personas, porque el paso por aquí significó algo y sigue significando todavía a día de hoy algo importante, claro. Gracias Gonzalo. Buenísimo.